Bien, mi amor, ¿vos contás. Muy estás? bien, me encanta, me encanta este espacio porque aprendemos un montón y porque además vamos sacando distintas ideas. Sí, sí ideas para vestirnos. No? Y bueno, viste que ahora estamos con una seguidilla de alfombras rojas, Semana de la Moda. Así que lo último que tuvimos fue la, eh, la entrega de los premios Emmy. Uh -huh. Así que te traigo los looks para que elijamos entre vos y yo dale. cuáles son los que más nos ah. coparon. Le vamos a dar como estrellitas, vamos a ir puntuando. A dale, me encantó, me encantó. Vamos viendo. Arrancamos. Amo, ella Amanda Seyfried. Viste, eh, volvió mucho el tema del brillo, entonces sí, sí. lo vimos muchísimo en esta pasarela, eh, perdón, en, esta alf en alfombra dorada. Viste sí. que también esto de que les han puesto como colores a las alfombras rojas. Sí. Bueno, esta fue alfombra dorada. La verdad es que estuvieron eh, muy, muy lindos todos los looks. Y van eh, con dress coat, eh, como código de vestimenta sí, porque digo, están todas como de negro. Esta, eh, vimos mucho de negro, vimos mucha lentejuela también, uh -huh. que eso eh, me llamó mucha atención, mucho paillet eh, Volumen... Este vestido es de Nina Richie, hermoso. Wow. Eh, bueno, o sea, ella es Nina Richie, perdón, y ese vestido de lentejuelas en degradé de tonos me pareció re lindo. lindo. Lo que tal vez leía por ahí en algunos portales que no estaba tan bueno esto de combinar tipo el clutch con, eh, es con mucho, el vestido. Como que es se mucho. Pierde. Entonces, claro, como que queda raro. Selena Gómez que eh, llamó la vamos. atención porque no pasó por la, por la alfombra dorada. Uy. No pasó, ¿Qué ella no fue pasó? directamente al evento y no se la vio mostrar su look en alfombra dorada, así que llamó mucho la atención nadie le habrá querido vestir? No sé, la mm. verdad. Este, esta actriz que acabamos de ver, bueno, sí. es la actriz de American Horror <coughs> History, un vestido bastante diferente, eran dos partes, sí. eh, tipo falda con un corte medio sobre la falda que sí. le daba un poco de volumen, pero en la parte de arriba un top, en un rectángulo azul también negro entero, llamó mucho la atención, estuvo bastante bueno este vestido, bueno, controversias porque viste que se, se le veía como el escote, eh, o sea, tenía como un escote en el ombligo, sí, en forma rombo, de rombo. Claro. Sí, la verdad que no fue lo que gustó tanto, o sea, como que más que nada... Eh, no gusta el pupo. Sí, hizo Aparte que hizo, blanca la panza, ¿no? Sí, claro, se hizo muy mucho diferente. énfasis como más que nada en, la, en lo bordado y en eso, la verdad que está muy, muy lindo. Qué lindo queda el amarillo. ¿qué bueno, que esta, esta combinación de colores que amo, tipo verde con cobre, combinarlo Ay, con el pelo, sí. me parece hermoso, me hace acordar la hiedra venenosa, sí. no sé, me parece muy lindo. Pero fue como puntuada como uno de los looks que más gustó porque, bueno, era una tela bien pesada, con mucha caída. Así que la verdad es que Pensaba estuvo que, re lindo. qué difícil para las, las artistas que ya tienen tanta alfombra, primero, no repetir y, segundo, no repetir lo que hizo otra, ¿entendés? Es súper complejo, súper complejo. Y también yo creo que deben estar un poco conectados en ver quién, qué, qué diseño va a usar quién para que no haya un repetido, porque te claro. puede pasar. Generalmente se utiliza lo de la colección de, eh, anterior. Uh -huh. Entonces, bueno, ellos ya están en, en, en, en invierno entrando otoño-invierno, perdón. Eh, y nada, la verdad que está bastante bueno. Hoy la veíamos a Zendaya la, sí. la actriz de Euforia que fue una de las mejor puntuadas como en cuanto a su look. Corset eh, falda bien ancha. Viste, falda bien ancha, mucha, y mucha tela. me gusta eso. Hay que tener ahí un... un, un o sea, tenerlo en cuenta, tipo el volumen. Porque está bueno el volumen, pero hay que ver dónde se aplica porque esa a veces termina como no favoreciendo a todas las siluetas. Ah, no mirante. todos los vestidos son para todos. Ni siquiera cuando te marca tanto la cintura, porque digo, te pasa. Me da la sensación que te, te, te achica un poquito de cintura. Claro, pero ponele, ¿qué pasó? Veíamos un vestido de otra actriz de Euforia eh, que el, el volumen se le dio como la parte de la cola y ella al ser baja como que quedaba medio irracional se veía raro. Era mucho volumen tal vez. Para, para ello, tal vez algo un poco más ceñido, más holgado sí. del okay. cuerpo, hubiese quedado mejor. Perfecto. Este era el look que te decía, bueno, de, de, de brillos. Brillos vimos muchísimo. Muchísimo. Mucha y lentejuela. Muchos traples también, ¿eh? Muchos traples. Este era como lentejuela tornasolada. La verdad que me gustó un montón. Este es el vestido de Zendaya que te dio mucha cola, mucho volumen negro. Y también, La verdad, eh, que me encantó. Tratar de combinar el tema del cabello, porque, digo, si tenés tanto vestido, hacer algo más sobrio en el, Total, en el pelo, Total, ¿no? y también tratar de como de generar esa armonía, a ver si Vamos con un vestido más bien romántico, que puede ser uno de Dolce Gabbana, que veíamos recién uno rosado, eh, está bueno, y pero acompañarlo con, junto con el make-up, que puede ser un, un, un maquillaje con un delineado muy sutil, sí. unas buenas ondas al agua uh -huh. y, y que gener, generen todo un look más bien romántico, bien. la verdad que está re bueno, o sea, como armarlo y pensarlo todo de arriba abajo siempre es luxe, es fundamental. Eh, si te contactan, ¿vos podés ayudarlas? Totalmente, obvio. ¿Quieres ver tu Instagram? Sí, mi Instagram es arroba lucasalvo, lucasalvo con una K sí. al final. Perfecto. Ah, Salvo óctimo. Ah, claro, claro. Ay, yo? es ah. estrella. Y, sí. y el que stop es top, no, es top, chicos. Eh, sí. Gracias, Luqui, siempre gracias, es un placer tenerte. Un placer, Muchas gracias.